es una enfermedad crónica y el, el asma es una enfermedad, digamos que es una inflamación del bronquio. Y al tener este concepto que es una inflamación del bronquio, esta inflamación puede ser de diferente grado y al ser diferente grado va a dar diferentes síntomas. O sea, eso va a determinar que esta enfermedad que el síntoma que puede presentar el paciente, por ejemplo, puede presentar por la obstrucción bronquial, un dolor de pecho y al estar obstruido el bronquio, dar una falta de aire porque pasa menos aire por él mismo y al pasar menos aire hace un silbido. Eso va aparejado con un síntoma de la tos porque es un, una forma de despegar la mucosidad que queda en la luz más reducida del bronquio y eso complica el pulmón. Es por eso que muchas veces esta enfermedad que tiene diferentes grados, si yo conozco y me percibo estos síntomas, yo tengo que consultar inmediatamente a un médico, ya sea general o un médico de familia y si el médico de familia no puede, digamos, solucionar el, el grado que tiene de afección, uh -huh. recién derivar a un especialista. Uh -huh. Lo importante es saber esto, que yo con un digamos con el diagnóstico presun, digamos que presumo asma, con una con la convocación a un profesional de la salud y más estudios como un laboratorio, una radiografía y un estudio como espirometría, yo me acerco a un diagnóstico de asma y puedo tener un tratamiento eh, oportuno y temprano y, y adecuado a esto porque antes el asma eh, eh, es una enfermedad en sí tabú. Bien, con respecto a las actividades, doctor, que se van a llevar a cabo en el Día Internacional del Asma, ¿va a haber actividades en el día de la fecha? Por ahora estamos haciendo muchas actividades por las redes, digamos, en toda la Argentina, aparte de ser referente de las enfermedades crónicas de la provincia, yo pertenezco a un grupo de, de, de Grupo Asmanoa, que estamos haciendo toda la, todo, toda la comunicación a través de las redes de toda la Argentina. La idea es tratar de visibilizar en forma de las redes, llegar a las personas de una manera adecuada. Lo que estamos haciendo, por ejemplo, hoy en un curso de asma grave. Este, la semana del 23 va a haber una jornada en la Plaza Belgrano, donde vamos a plantear asma y apnea. El 2 de junio va a haber otra jornada eh, acerca de, de, de asma y apnea en el Hospital Padilla para los médicos.